Mi nombre es Micaela Navil, soy concejala del Frente de Todos de Urlingan y este 8M es para reivindicar, valorar, visibilizar las luchas de todas las mujeres por una igualdad de oportunidades de las infancias, adolescencia y adultez. Bueno, yo soy Paula Brun, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio y para mí este día significa un día de lucha por todas las mujeres trabajadoras, por los derechos y porque eh, no exista ni una mujer más vulnerada en este planeta. Mi nombre es María Azucena Ecosor, en este momento soy directora de Aerolíneas y para mí este día es un día de lucha. Creo que juntas podemos más y en estos 40 años de democracia la presencia de la mujer es fundamental, siempre juntas. Saludar y acompañar a las mujeres en este día, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que en los momentos más difíciles siempre están al frente ¿no? y sosteniendo a sus familias. Y saludarlas en este 8 de marzo. Aprovechar para contarles que en Urlingham, junto a Irene, que es la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, hemos puesto en marcha la aplicación del botón violeta, del botón antipánico, del botón que, que a partir de hoy va a cuidar a las mujeres que no sufran violencia de género. Este botón que va a estar en la aplicación, que va a estar en cada celular de, de cada vecina, de cada vecino también de Burlingame, va a permitir que accionándolo automáticamente se haga presente el móvil policial, pero también se active un sistema de imágenes cruzado, imágenes del centro monitoreo, lo que está pasando, imágenes por supuesto también a, a la persona que lo activa. Se va a activar también el sistema de alarmas vecinales más cercanas que tenemos en los barrios que estamos colocando, ya casi mil alarmas en en los barrios de Burlingham, de Burling, T.C. de, de Móvil, se van a activar el sistema de cámaras que van a direccionar la cámara al lugar donde se está accionando, se está presionando este botón antipánico. O sea, se hace un anillo eh, digital, tecnológico, con todos los sistemas de seguridad que en este caso, frente al accionamiento del botón violeta, el botón antipánico, va a servir indudablemente para cuidar a las mujeres que no sufran de ese flagelo tremendo que es la, la violencia de género. Y, en definitiva, va a salvar vidas porque es el objetivo. Salvar vidas de los violentos y, y bueno y todos los días eh, avanzar en las políticas de cuidado junto a, junto a Irene, todo lo que tiene que ver con los talleres, todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión de aquellas mujeres que han sufrido y, y, bueno, y contenemos desde, desde la casa de la mujer, desde el hogar protegido, eh, desde cada una de las tareas que venimos llevando adelante con un Estado municipal que todos los días está más activo, que todos los días está más presente. Que el Estado municipal esté activo en este tipo de políticas significa que nosotros Cuidamos y defendemos a las mujeres. Así que es el Estado cada vez más activo, cada vez más participativo y fundamentalmente al lado de quien, de quien, de quien lo necesita.